Buen día, eh, mi nombre es Mariano Verde, eh, yo soy doctor en ciencias biológicas, trabajo en paleontología en la Universidad de la República, eh, en la Facultad de Ciencias de Montevideo, Uruguay, y soy investigador también del programa de posgrado PDSIVA, que es el programa de desarrollo de las ciencias básicas, y soy investigador también del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay. Y Yo soy investigador, pero además docente. Mi cargo es asistente docente eh, y hago investigación también, ¿no? Eh, y hacemos divulgación también. Las tres tareas que tiene la Universidad de la República por su ley orgánica es la docencia, extensión e investigación. Mi línea de investigación eh, dentro de la paleontología es la ignología o paleoicnología. Eh, y la tecnología trata de los rastros de actividad que dejaron los organismos eh, que vivieron en el pasado en nuestro planeta, en el planeta Tierra, sí. Por ejemplo huellas huellas que han fosilizado porque hay fósiles más allá de los huesos la, la gente por lo general piensa que los únicos fósiles que existen son los huesos y sobre todo huesos grandes sí pero bueno eh, esos son los fósiles de cuerpo pero además de los fósiles de cuerpo tenemos los signos fósiles que son los rastros de actividad huellas eh, nidos marcas de alimentación eh, cámaras pupales de insectos excavaciones madrigueras esas estructuras muchas veces fosilizan eh, y la gente por lo general no las conoce, conoce más bien los fósiles de cuerpo. Pero bueno, los signos fósiles serán como otro registro fósil paralelo, eh, un gran registro fósil paralelo al de los fósiles de cuerpo. Y tienen una gran utilidad también ¿no? en, dentro de la paleontología y se extiende a otras ciencias como la geología también. Y bueno, los signos fósiles se estudian digamos, igual que los fósiles de cuerpo, aunque eh, existen eh, ciertas reglas o premisas eh, distintas ¿no? a, a cuando uno estudia fósiles de cuerpo. ¿Por qué? Porque los signos fósiles no, no son estructuras biológicas, si bien son de origen orgánico, fueron hechas por algún organismo, no, nunca fueron una estructura viva, una huella no es una estructura viva, nunca lo fue, eh, pero puede dar mucha información. Eh, por ejemplo, cómo se comportaba el animal, cómo caminaba, ¿sí? eh, a qué velocidad. Eh, bueno, qué animal era también, ¿no? indirectamente nos, nos puede registrar a veces qué tipo de animal era, cómo se comportaba eh, y muchas veces también nos dan información del paleoambiente, cómo era ese ambiente en el pasado. ¿Sí? como se sabe los ambientes han cambiado muchísimo a lo largo del tiempo geológico y eh, los signos fósiles en general no solo las huellas de caminatas ¿sí? o de desplazamiento sino madrigueras, nidos, marcas de alimentación nos dan información de cómo era el ambiente en el pasado ¿sí? también registran interacciones biológicas por ejemplo marcas de alimentación sobre maderas o sobre huesos o sobre conchillas o los coprolitos que son las heces fosilizadas eh, nos dan eh, información acerca de las interacciones entre los organismos, quién se comía a quién, sí, por ejemplo, o bueno, o de qué manera, si comía sedimento o barro, eh, si comía si era un carnívoro, o si era un herbívoro, por ejemplo, en marcas en hojas fosilizadas. Eh, digamos en la paleontología puedes trabajar con las mismas herramientas que trabajas con fósiles de cuerpo, sí. No sé, en el campo, bueno martillo, cinceles en laboratorio, bueno, lupa, microscopio microscopio electrónico, todo depende del tipo de fósil, ¿no? los signos fósiles también son muy variados, tenés desde los más pequeñitos algunos microscópicos hasta algunos enormes, como las huellas de los dinosaurios, por ejemplo eh, y bueno, después y la metodología también es la misma no? es la observación, comparación el actualismo, el actualismo es una herramienta que si bien no es una herramienta material sino es una herramienta este, es una escuela, eh, consiste en comparar lo antiguo con lo moderno y a través del estudio de lo, de lo moderno nosotros podemos interpretar eh, de qué manera vivían los organismos en el pasado. Bueno, yo no soy un divulgador profesional, soy un investigador, un docente, trato de hacerlo lo más ameno posible siempre, bajarlo a tierra con un lenguaje lo más sencillo posible eh, porque nosotros los científicos debemos usar entre nosotros, entre colegas, un lenguaje que por ahí suena complejo, raro, difícil. Pero bueno, cuando uno hace divulgación trata de bajarlo, bueno, a un lenguaje más sencillo, ¿no? Este, pero bueno, en ciencia es eh, fundamental entre los científicos usar un lenguaje exacto para poder comunicar eh, bien las ideas entre nosotros. Pero bueno, cuando uno sale de la calle después tiene que cambiar un poco el speech y bueno, hacerlo más ameno, ¿no? Este, y bueno, no sé, complementarlo después con imágenes o com comparaciones con cosas de la vida diaria para que el público lo entienda, ¿no? Por ejemplo, los procesos de fosilización uno los puede comparar con eh, cómo conserva uno la comida en casa, con el frío, con la sal, ¿sí? Con la deshidratación. Bueno, trayendo ejemplos cotidianos uno puede hacer divulgación, eh, más entendible para el público en general. ¿no?